Hey guys Hey guys Lunes 24 de septiembre eh, Normalmente las dietas Empiezan los lunes, después de septiembre Uno se empieza a ir al gimnasio Para el año nuevo uno empieza a Setearse un nuevo objetivo Que quiere cambiar durante el año Pero me pregunto por qué nosotros siempre Esperamos esos momentos Para empezar, este es el vlog 343 De un vlog de Sauce Y empieza con uno de estos Super pesados. Qué bonito de que te pasaste miércoles 26 de septiembre ayer no le mucho porque de um, hacerme unos exámenes de rutina en realidad al doctor y uno de ellos me dejó como muy muy noqueado otro estaba como palpucía, no pero ahora tengo que ir a hacerme otro examen de tal para allá deberíamos leer las preguntas de okay. Un árbol. Sebastián Marín comenta que con la cara hacemos buena pareja y que es súper bonito que yo siga creyendo en el amor a pesar de las caídas. Eh, ¿Cómo te lo digo? Como que no tengo otra. Como que pasó y nada... Eh, eh, a la como que empezó a darse y me empezó como a importar mucho lo que hacía y lo que dejaba de hacer esta chica un poco es como hacerse caso nomás más, como que me gustaba y... en fin de alguna otra forma me cuesta hablar de eso porque me da como un de eso. más de nervio que de... de no querer hablarlo, es como que apareció y las caídas están para... para enseñarnos que podemos ponernos de pie, que en verdad podemos hacerlo, somos más fuertes de lo que realmente pensamos. Daniela Valenzuela tiene hartas preguntas sobre la familia, que si fue muy difícil para mí dejar a mi familia atrás al venirme a Santiago. Me pasó algo muy curioso, yo tenía amigos que ya habían venido a trabajar a Santiago y se habían devuelto eh, con mucha nostalgia y echando mucho, mucho de menos a sus familias. A mí me pasó todo lo contrario, de hecho el primer día que llegué acá, llegué a casa de amigos, me encontré con muchos amigos. Eh, la primera semana que estuve en Santiago tuve salidas todas las semanas con gente que conocía solamente por internet. Así que culpo a Twitter por haberme ambientado tanto a Santiago. Me sentí súper bien recibido y a la larga debo decir que me gusta harto esta ciudad. Pero también fue una oportunidad de encontrarme con, haciendo las cosas que yo quería hacer. En verdad, encontrándome a mí mismo como un ser adulto que puede decidir. Obviamente siempre se está mejor con la familia, pero... <coughs> pero también siento que he estado también construyendo mi propia familia acá en Santiago. No ha sido tan difícil como se ve y me lo he disfrutado bastante, pero no por eso dejo de extrañar a mi gente. Daniela también pregunta si pretendo tener hijos o qué pienso al respecto. Siento que es un, un tema súper personal, también no quererlos, pero en verdad lo que... Lo que yo leo entre líneas es que conocen muy bien la, la responsabilidad que eso conlleva. En lo personal, sí, me gustaría ser padre, me hubiese gustado ser padre más joven, pero pucha, no se dio el tema, pero no es una idea que a mí me desagrade, a mí en realidad quiero ser papá algún día. La Cata Padilla me hace una muy buena pregunta. Dice que qué tan seguido me encuentro con gente que ve el blog y que me saluda en la calle. ¿Cómo es mi sensación ante eso? Tengo que ser muy sincero en esto y no me ha pasado. Solo me pasó una vez con la Majo Morales y ella conoce a Metalón. Se, se encontró con Metalón y yo iba con Metalón, entonces nos me encontramos. Fue mucho más fácil porque Daniel nos presentó y fue brígido. En verdad fue brígido porque es es alguien que ve el blog, le pone atención y sabe lo que pasa entonces fue súper entretenido conversar con ella y en vivo pero no nadie, no... o oh, si sí, es que me he encontrado, tal vez no me han saludado pero igual sé que es difícil, a mí también me he encontrado con gente que no sé pues, he visto solamente en YouTube y es como no es fácil abordarlos es eh, como medio raro por lo menos hasta cómo ha pasado ahora, creo que está bien así que no puedo responder totalmente tu pregunta Cata, lo siento y hablando de la Majo Morales, ella me deja esta pregunta eh, ¿Cómo eh, enfrento yo el periodo de la alergia? Harto pañuelo, tomar harta agua, solo usar antialérgico si es que es necesario No hay que abusar porque si no después te volviste muy tolerante al antialérgico y no te sirve Entonces como que hay que aguantar lo más que se pueda, a pura agua nueva, a pura agua Y tratar de no cambiar tan rápido de temperatura Porque eso, eso, eso a mí me provoca alergia También me pregunta si hice el live al final o no pasó Lamentablemente, no lo hice. Lo quería hacer para el cumpleaños de mi hermana, pero no lo hice. Y si sí estaba nervioso o ansioso que mi familia conociera a la Caro, y debo decir que estaba muy, pero muy, pero muy tranquilo. Para mí, la Caro es muy de la onda de mi familia. Entonces, como que sabía que se iban a llevar bien, sabía que Iba a estar okay, ok, lo que sí, y tal vez una bueno, esto, la que La que y un y un poco complicada era la because Estaba complicada porque en verdad quería dar una buena impresión, la cual lo logró a la perfección. Más que ansioso o qué sé yo, estoy muy feliz de que, que se hayan llevado tan esas Esas fueron las preguntas de este Pagua que salió un jueves y no un miércoles. Pero está bien. Fui al doctor porque en realidad tenía hace rato, andaba con la idea de hacerme exámenes. Soy muy, muy, pero muy malo para el doctor. Los hospitales y esas cosas como... Esto es que es demasiada enfermedad junta, no, no me agrada, no me agrada para nada. Pero sí me gusta el, como la onda médica, los procesos, los, los procedimientos, perdón. Si que decidí hacerme como una preventiva. Igual debo decir que no me sentía muy bien. Yo fui diagnosticado de, con insulina resistencia hace un par de años atrás. Aunque no lo crean, llegué a pesar 100 kilos, bajé 18 kilos y nunca me hice un chequeo sobre eso, como si iba bien o no. Por mi estilo de vida yo sé que hay algo ahí, algo. El mejor momento para empezar es ahora. Creo que las dietas que empiecen los lunes o que después de septiembre empecemos a, a cuidarnos nuestro cuerpo o esperar año nuevo para tener nuevas resoluciones es básicamente otra forma de procrastinación y como yo soy el rey de chutear las cosas para mañana, pucha, decidí hacerlo hoy uno tiene que hacer las cosas en el momento que se le ocurra porque si no el propio cerebro te va a frenar nosotros mismos no vamos a frenar entonces eh, hay que empezar ahora, además que nuestros cerebros siempre andan buscando como la constancia el equilibrio, lo, lo familiar, el confort cambiar un hábito siempre nos va a dar como Oh, rechazo interno Así que eso El mejor momento es ahora Vaya, póngale like, comente, comparta Suscríbase ahora Gracias chiquillos Nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo chiquillos y si me ven en la calle salúdenme eh, En verdad les prometo que no muerto Adiós Cuando digo que era gordo Me refiero a esto No tengo ni cuello. Cacha. Cachal. Gordo. Uuh, gordito, gordito,